Y ahora vamos a ver una serie de simbologías ocultas. Y diréis, ¿y esto que me pones aquí, qué quieres decir? V. ¿no? Vemos nosotros una V arriba. La V era un símbolo de la Trinidad pagana. ¿Sabéis? Hay personas que han visto... Eh, imágenes de, de ciertos lugares arqueológicos donde curiosamente en el suelo o en algún lugar aparece una forma de V puesta eh, de modos que no siempre se reconoce como una V puede ser puesta precisamente así al revés la V símbolo de la Trinidad Pagana girado al revés ¿qué forma tiene? pues sencillamente forma triangular forma piramidal ¿entendéis? una vez más cómo Satanás trabaja a través de la simbología estas cosas que se han llegado a encontrar en la arqueología tan antiguas que muchas personas dicen ¿y esto para qué es? puede ser que incluso fuera de antediluvianos y que ya utilizaban estos símbolos porque adoraban a una trinidad pagana y si fue post diluviano exactamente estaban haciendo lo mismo pero no sé si recordáis esta serie de televisión que yo era pequeño cuando se emitía entonces una serie norteamericana llamada V invasión extraterrestre ¿qué signo utilizaban ellos? la V curiosamente en la imagen aparecen 11 platillos volantes pero esto no es todo diréis, bueno, va, puede ser una casualidad mirad esta otra ¿Recordáis? Esta era una de las protagonistas de la serie de televisión, era la mala de la película, una mujer atractiva, etcétera, pero que era el líder alien llamada Diana. ¿Diana? ¿Por qué se llamaba Diana? Se podía haber llamado Josefina. ¿Por qué Diana? Hagamos un poco de memoria. El nombre de Diana, ¿de dónde procedía? Recordemos que los griegos, y el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse con ellos, fue a un lugar donde había una divinidad adorada, que era una señora, que se llamaba la diosa Diana, Diana de los Efesios. Pero es que esa señora Diana, que era una divinidad, a su mismo tiempo no era solo Diana, sino que provenía de otras culturas anteriores, paganas, que nos iba llevando hasta Astarte y... Anteriormente, Semiramis, nos lleva precisamente, ¿a dónde? Al culto idolátrico pagano total. A alguien que simulaba ser una virgen y era adorada. Ya estuvimos hablando muchas veces sobre la historia de todo esto, ¿verdad? Algún día aún hablaremos con más profundidad, si Dios quiere. Pero todo tiene su importancia. Pero mirad, ¿qué le pasaba a esta señora y a sus compañeros alienígenas? En verdad no eran personas como nosotros, sino que aquí veis la imagen de la derecha, eran reptiles. Reptiles, evidentemente, con ese ojo rasgado de serpiente. ¿Por qué creéis que en esa serie ya se mostraba todo esto? ¿Por qué ahora se habla tanto de los reptilianos? De que hemos sido creados por unos seres extraterrestres que son forma de reptil. Que hay de buenos, hay de malos, hay de grises y hay de no sé qué. Pero no nos ha creado Dios, dicen. Nos han creado ellos. Manipulaciones genéticas hicieron con nosotros lo que quisieron y hemos salido nosotros. Y que hay de ellos que están habitando entre nosotros. Y hay personas que sacan vídeos que cuelgan en internet, en YouTube, por ejemplo, donde se ve personas que parece ser que tienen como una pupila rasgada y que sus miradas son distintas y dicen que son reptilianos. Bien, esto es una auténtica barbaridad. Pero hay personas que dicen, es que hemos visto cómo les cambiaba su mirada y les salía esto en los ojos. Bueno, me gustaría saber estas personas, ¿dónde se han puesto primero para que vean estas cosas? Porque probablemente antes se habrán puesto en alguna de las cosas que nosotros hemos citado aquí. Pero esto no es solo suficiente, hay que recordar y hemos de tener presente que extraterrestres, ya vimos de dónde proceden, no vienen de otros planetas, son demonios. Y los demonios tienen un jefe que, que hizo en los inicios de la, los albores de la humanidad poseer una serpiente, un reptil, y quedó en su simbología precisamente la serpiente, el reptil. Curiosamente, recordemos cómo cuando Jesús era crucificado... Hubo una masa de personas que siguieron gritando crucifícale cuando se dijo a quién creéis que o qué queréis que haga con Cristo y tal con, con Jesús crucifícale crucifícale decían, pero la masa no empezó a gritar. Helen White lo expone claramente. ...hasta que primero no hubo una serie de personas, de individuos... ...que empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale... ...y ellos encendieron la mecha que contagió al resto del populacho... ...para decir lo mismo. Helen White dice que en verdad esas personas no eran seres humanos. Eran demonios. En apariencia de hombres entre la multitud... Bien, en esta serie nos dicen más o menos que aparecen como si fueran hombres, como personas, y estas personas que juegan vídeos en internet dicen que si Mario Monti es un reptiliano por la mirada que tiene, que si no sé quién también, hay seres diabólicos entre nosotros, en forma de persona, a verlos, a irlos. Pero cuidado, no digamos a personas que son personas que han nacido, como cualquier otra persona... ...que son reptilianos... ...o son reptiles... ...o son... ...no, no, esto no es cierto... ...no confundamos las cosas... ...pero Satanás... ...y sus diablos... ...pueden tomar la apariencia humana... ...totalmente... ...y pasar desapercibidos... ...para llevar a las personas... ...a donde ellos quieren... ...lo hicieron ya con la crucifixión de Cristo... ...pero eso... ...no ha sido la única vez... ...gracias a Dios... ...los ángeles... ...de Dios... ...también hacen lo mismo... ...y a veces ha habido... ...liberaciones... ...de otras personas... ...gracias... ...a intervenciones... ...de teóricos seres humanos... ...que después... ...resulta que desaparecen... ...han sido ángeles de Dios... ...en forma humana... ...que han salvado el pellejo a más de uno... ...y experiencias de esas hay muchas por contar... ...y algunas ya sabéis que yo mismo las he vivido... ...por tanto tengamos las cosas claras y no nos dejemos engañar porque el diablo ya veis que tuerce una misma verdad hacia su punto pero está basado en un hecho real mirad precisamente lo que aparecía también en el logotipo bueno, en, en las imágenes de la serie ¿no? el ojo reptil en medio de una V o sea, Satanás, Trinidad pagana no la Trinidad divina la Trinidad Pagana, la copia suya, el plagio una vez más. Y todo esto lo veíamos de niños. Y luego se ha hecho una serie nueva, una película nueva también, adaptándola, etcétera, etcétera. Pero ya veis, antes, cuando éramos pequeños, no nos dábamos cuenta de lo que realmente nos estaban poniendo como mensajes ya allí. Pero cuidado, no ha sido el único lugar. El Señor de los Anillos, ¿qué aparece allí? Mirad. Un ojo aquí, ¿en forma de qué? También igual, de pupila alargada. Y esta forma donde está puesta el ojo, que es semejante a una U, ya sabéis que la U y la V eran lo mismo, sobre todo también en, entre las cifras romanas. ¿no? Se escribía una V para todo, pero también podía ser U. La simbología está llena por todas partes. Y teóricamente el Señor de los Anillos lo escribió alguien que era muy católico, tengo entendido. Pues eh, sería muy católico, pero desde luego sabía cosas que el resto de los católicos, o muchos de ellos, no tenían ni idea. Y los que hicieron la película, ya os podéis imaginar añadiendo los detalles. ¿no? Aquí tenéis a Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, 1940-1945, con su famoso signo de la V, mano alzada con el índice y el corazón, el dedo corazón, señalando hacia arriba mientras los otros dedos estaban doblados. Esto, ¿por qué lo hizo el señor Churchill? El signo de victoria, es la V de victoria, y ya está. ¿Sabíais que la V de victoria era un símbolo masón? Hubo una batalla... Hace muchísimos años, entre franceses e ingleses, británicos, vencieron unos y el signo que hicieron fue este, porque ya estaban puestos en estas cosas. Signo de victoria, sí, pero la masonería lo adoptó rápidamente para querer transmitir también algo. Trinidad pagana. Y mirad si Winston Churchill no era masón. Página de Cuba y la masonería. Es curioso la imagen que utilizan a un Jesús vestido con el mandil masónico. Esto ya es, en fin, sin comentarios. Realmente impresionante hasta qué punto pueden llegar. Winston Churchill, político y masón. Y aquí tenéis esta carta donde ya veis que aparece aquí el 75 aniversario. ¿Qué veis? Las dos columnas, Jaquín y Boaz, en medio... El ojo, saliendo esos rayos de luz a través de él. El compás y la escuadra con la G, del gran arquitecto, etcétera, etcétera. Y en medio, ¿quién hay? Por encima del tablero de ajedrez, o sea, suelo masónico de logias. Winston Churchill. No es suficiente, aquí tenéis más. ¿Lo veis? El ojo, los rayos de luz... ...lo recordáis, ¿no?... ...del billete del dólar, etcétera, etcétera... ...que tantas veces hemos mostrado... ...de ese cuadro donde aparece... ...George Washington también, etcétera, etcétera... ...aquí lo volvéis a ver... ...y aquí... ...bueno, va hablando sobre Winston Churchill... ...esta su tumba... ...y aquí mirad ahora... ...lo que vais a descubrir... ...sabéis... Yo de esto no sabía nada hasta ayer por la noche. <risa> o sea que no soy el más sabio de vosotros para nada. ¿eh? Es bien bien que te enteras de cosas porque Dios quiere que te enteres. Porque si no... Joyas de la duquesa Georgiana Spencer. Está todo extraído de la misma página que habéis visto antes. ¿eh? La esta duquesa... Nacida como Georgiana Spencer, fue la primera esposa de William Cavendish, quinto duque de Devonshire y madre de William George Spencer Cavendish, sexto duque de Devonshire. Entre sus descendientes se encuentran el presente duque de Devonshire, vía su nieta Diana. ¿Os suena Diana? ¿Diana Spencer? ¿Sabéis quién era Diana Spencer? sí luego lo sabréis, la famosa Lady Dee Princesa de Gales, nacida Lady Diana Spencer, y Sara, duquesa de York, vía su hija ilegítima Elisa Courtney, aquí tenéis distintos objetos, ya veis las formas, una vez más, tan características que tantas veces hemos mostrado, medallón también, en forma de espiral, etcétera ojo allí puesto, en medio del espejito, vale todo muy bien, ¿verdad? Pero mirad ahora esto, Nótese el, todo el simbolismo masónico en estas joyas. La familia Spencer, son una familia noble británica, descendió en la línea masculina de Henry Spencer, afirma, afirmaba ser descendiente de la rama menor de la antigua casa de Spencer, muerto en 1478, hombre de línea antepasado de los condes de Sunderland, el más... ...tardelos los duques de Melbrook y la chaqueta de Punto Els. Bueno, esto está traducido un poco así, ya lo veis. ¿eh? Otros destacados miembros de la familia incluyen Winston Churchill, nieto del duque de Melbrook VII, y Diana, princesa de Gales, hija del octavo conde Spencer. Por tanto, eran parientes. Lady D. ¿Con quién? Winston Churchill. Y diréis, bueno, ¿y qué? Esperad un poco más. El descenso de la familia Spencer desde los despensers medievales... ...ha sido cuestionada, sobre todo por la Ronda de Horacio... ...en su ensayo sobre la rebelión de los Spencer. Los Spencer se les concedió un escudo de armas en 1504... ...que no se parece a la utilizada por la familia después en 1595... ...o después de 1595... ...que se deriva de los brazos de Spencer. Ronda cree que el descenso de Spencer fue fabricado por Richard Lee... ...un corrupto ley... ...rey Clarence Clarenciox de armas. Mirad que aparecía en la carta de Inbo Illuminati New World Order... ...con una famosa frase que dijo Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial... ...una frase muy heroica que además copió de, de, de su homónimo norteamericano en esos momentos... ...pero él aparecía ya aquí como... Mirad que pone abajo nuevo orden mundial. Él era masón y el juego iluminado tiene world order ya veis cómo lo constató. Pero si esto os llama la atención, miremos ahora la parte más fuerte de todas, Diana de Gales. Todos la conocéis de sobra, sabéis cómo murió. Era ...dicen perseguida por los paparazzi... ...y en un túnel... ...el coche sufrió un grave accidente... ...hasta tal punto... ...que ella falleció... ...pues preparaos ahora... ...Princesa Di. ...quiero que os fijéis bien en lo que veis en este dibujo... ...ella evidentemente... ...con su collar característico lo veis también aquí en la fotografía mirad en las cámaras de los fotógrafos de los paparazzis que aparecen en el de la derecha el triángulo, una vez más ¿qué quiere decir esto? paparazzis ¿que provienen de quién? ¿trabajando para quién? para los illuminati Mirad también el símbolo que antes os decía en la televisión de IMTV, en este otro cameraman, fotógrafo. ¿Lo veis? Sobre puertas dimensionales. Pues ahora leed lo que pone abajo. Es inmune a un montón de cosas. Pacifistas, grupos liberales, Lady Diana era inmune a esto. Pero mirad la última frase que no me di cuenta hasta ayer por la noche cuando busqué esta carta, porque sabía que la tenía, cuando me venía bien con el tema que estaba tratando. Es inmune a todo excepto media. ¿Qué es media? Las med los medios de comunicación. ¿Cómo terminó ella? Muerta por una situación de los paparazzis de los medios de comunicación. 1995, esta carta estaba ya escrita y dibujada. ¿Cuándo murió esta señora? 31 de agosto de 1997, dos años o año y pico después. Sabéis, cuando vi esto me quedé helado. A mi hija, que es la que escanea las cartas, le dije, ¿has visto lo que hay aquí? Estos años teniendo estas cartas y no me había dado cuenta de este detalle, esta señora estaba sentenciada ya por los Illuminati. Impresionante, ¿verdad? Casi nada. Ya veis cómo las cosas no siempre suceden porque sí, precisamente, ¿verdad?